Entonces, para este momento, contamos con la presencia de Marlin Fabián Paulino, educadora, psicóloga, clínica, con máster en neuropsicología educativa. Está preparada la muchacha. No, no, no. No, no. Bueno, bienvenida, a Marlin, al no, programa los no sobrosos. Bienvenida. bienvenida. Sí, te vamos a gracias. poner gracias. Gracias. de zozobra. Eh, este es un programa eh, muy diferente a lo, de, a lo que estábamos acostumbrados, eso es un nuevo concepto, pero no dejamos, a pesar que usamos la chercha y el tigreaje, venimos matando, siempre bien. venimos, venimos con, con el conocimiento para ayudar a la familia y ayudar a las personas. Queremos edificar la sí, sociedad. Y queremos edificar la sociedad. Y vamos a darnos nuestro, wow. nuestro granito wow, de arena. Wow. Me, me fui, sí, me me fui, me muy llana. Muy llana Tavares. Muy llana. Eh, hay, hay que hablarle así. Eh, eh, ¿Cuál es el tema tuyo? Me acaba. Y la, cuál es el tema tuyo que te corresponde en el día de hoy, que, te, que como cada martes viene una psicóloga y, y hablarle un poquito a la, la, la sociedad sobre ti y todo eso. Tenemos entendido que para el día 10 es, es el Día Mundial de la Salud Mental. La salud mental. De la Salud Mental. Eso por eso. eso estamos por aquí, porque vamos a hablar de la importancia que tiene la salud mental. Okay. O sea... Eh, todos somos, nos preocupamos por la salud física, cuando tenemos un dolor vamos al médico, si nos duele el estómago vamos al gastro, si tenemos hipertensión vamos al cardiólogo, pero ¿qué ocurre cuando sentimos un desequilibrio emocional? ¿Qué pasa cuando no sabemos manejar nuestras emociones, cuando no sabemos manejar los problemas cotidianos? No vamos a un especialista y hay un especialista. Y estamos acostumbrados para, como que eso en... como que eso es normal. Entonces, dada la importancia que tiene la salud mental, porque sin salud mental no hay salud física, y además, dado que las teorías dicen que las personas que tienen estrés, que sufren de, no tienen control de su ira o de sus emociones, tienden a tener enfermedades físicas. Esta, esto ocurre cuando hay un desequilibrio emocional, incluso las hormonas se disparan. Por esto es importante que le demos toda la vitalidad que tiene la salud mental y podamos ir a un especialista cuando no podamos controlar nuestros nuestras emociones. Una pregunta muy importante y yo sé que tú la has vivido muy a menudo, yo también la he vivido, en las aulas públicas y privadas se da y es que en ciertas ocasiones la orientadora o psicóloga que esté en el centro refiere él o la estudiante a un psicólogo, pero lamentablemente, atención padres con esto, lamentablemente muchos padres se niegan y dicen, mi hijo, mi hija, no está loco, no está loca. Sí, es, Lamentablemente. Es la que la, la, el argumento sí. que más le el, el colombiano se Claro, es que se la se ignorancia prensa. está en el adulto. Quien debe educarse primero es el adulto, porque si el adulto, que se supone debe tener conocimiento, no va a un psicólogo porque cree que es para locos, uh -huh. cuando no sabe resolver sus problemas, ¿qué va a pasar con un niño? Y es cierto, yo trabajo como psicóloga escolar en un centro educativo de aquí, que les invito que el próximo jueves tendremos la inauguración de nuestro primer área de intervención psicopedagógica. La primera escuela que tiene un área de intervención psicopedagógica será la Paulina Valenzuela. Así wow, que están bueno. invitados bien, para la inauguración. Eh, trabajando por eso, por la salud mental ¿Por qué? Porque a veces ocurre eso El niño necesita un referimiento En la escuela no tenemos, la mayoría de las escuelas No tiene un espacio para la terapia De aprendizaje Es cierto. Y lo tenemos que referir Y si no hacemos sensibilización con los padres Pues esto no lo van a llevar Pero, gracias a Dios, en los últimos años Que tengo como psicóloga, ya se está notando Que el padre tiene la preocupación De que sí debe llevarlo Y nos hacen caso en muchas muchas veces Una pregunta, Miley. ¿A qué edad, por ejemplo, ya que mencionamos la etapa de los niños y eso, a qué edad es que el padre tiene que preocuparse más de que su niño, si tiene un comportamiento debe llevarlo a un psicólogo, ¿cuál es la edad que, que más se recomienda? Todo va a depender de qué presente el niño, hay trastornos que pueden darse a los dos años pero los psicólogos recomendamos que un trastorno puede ser diagnosticado a partir de los 5, 6, 7 años claro, está hay trastornos, por ejemplo el autismo que tú lo puedes observar desde que el niño com debería comenzar a hacer algunas cosas, si no la hace, como socializar o hablar, o que se, se no, no quiere estar con un otros niños, tú puedes visualizarlo. Pero tal como trastorno, nosotros los 6, 7, 8 años podemos decir que ya hay un trastorno. Hacemos un trabajo preventivo con los pequeños y también se hace un trabajo de la atención primaria, porque se da trabajo de atención primaria, que es lo que están haciendo muchas estancias, uh -huh. que se está trabajando con los más pequeñitos, desde los 45 días se comienza a dar terapia. ¿Qué es estar físicamente saludable? Estar físicamente saludable es estar en óptimas condiciones físicas, ¿verdad? Estar eh, en buena salud, Estar con su presión bien, no tener ninguna enfermedad o por lo menos nada que te afecte, ¿verdad? Eso es estar físicamente saludable. ¿Tienes alguna relación, tú sabes, con lo que tú haces, lo que te afecta físicamente o con lo que tú haces mentalmente? Porque hay veces que hay personas que han pasado por un accidente, han pasado por... Por un postraumático. Una violación o cosas sí. por el que son cosas físicas y te afecta. En lo que la psicóloga responde eso es, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechen sí, los medios, a través de WhatsApp, alguien, no hay que aprovecharla, hay que aprovecharla. hacer la pregunta. Claro que sí, mira. Eh, por ejemplo, una persona que tiene una gripe muy fuerte no puede ir al trabajo. Así pasa con una persona que tiene depresión, no puede ser útil. Entonces, una persona que, que tiene un trastorno de personalidad muy fuerte le va a afectar en sus relaciones de pareja, de compañeros. Miren, aclarar, la tristeza no <risa> sí, es depresión. Ya Neto va a decir ahorita. No. Sí, bueno, eh, Vayan, están dando a estos tigres. No, estoy aprendiendo no, no, no, ah, yo tigre, estoy aprendiendo. Culpa, a, a tigres, <risa> si mío, no, no, un señor. saludo a <risa> nuestro amigo y hermano. Yerjan, Yerjan Geryan, dándole opciones a, a los tigres. No, espérate, ya, no de vele, aclara, hace, déjame hace, de, aclarar, déjame aclarar. Para me, poder yo, diagnosticar yo, un trastorno de personalidad o un trastorno depresivo, bipolaridad, cualquiera de, de, del estado de ánimo, debe hacerlo un especialista o una batería de especialistas, por ejemplo el neuropsicólogo, el psicólogo clínico, un neurólogo, un psiquiatra, eso no es que tú te no, lo, lo vas a inventar que hoy estoy triste. te a preguntar ¿Eh? la, la, la mayoría de cosas psicológicas las cubren la mayoría de Ya seguro. sí, cubren. porque la se... antes no antes, era así la señora, pero porque. ya <risa> sí, se le está dando la importancia <risa> que tiene siete. la salud mental ¿Sí? sí, puede ser que uno te pueda diagnosticar pero a veces es necesario visitar pero el no que el te interrumpa, María, porque el que está viendo televisión dice ¿cómo ya cree, cree que yo siendo un padre de familia que estoy pagando? Bueno, sí. voy a llegar? haga su yo, llamadita ahí, bueno ahí tenemos números. lugares gratuitos donde se ofrece eh, el las evaluaciones psicológicas, como el hospital que tiene un área Muy para bien. esto y es totalmente gratis. No en el puedo... hospital hay un área eh, Sí, físico. sí, hay un área para esto. No, hay otros lugares, no voy a mencionar nombres porque okay. después le voy a dar propaganda. No, no, no, no, no la factura. Después. No, que con su seguro usted con 100 pesos puede hacerse la evaluación. O sea, no hay excusa porque ya sí hay lugares que ofrecen claro, la joder, evaluación no, psicológica nada. y psiquiátrica también. A través de la historia habían estos mismos casos que se dan actualmente. Y es que no se conocían porque no habían personas eh, preparadas como tal, o es que simplemente se, se están dando ahora ya que ustedes vinieron, los psicólogos. Mira, yo te voy a decir algo, la psicología es nueva en República Dominicana, llegó en 1952, o sea, uh -huh. total, es, eso fue ahorita. Entonces, claro está, se daban muchos casos y muchas veces los problemas o los trastornos, las dificultades de aprendizaje o de personalidad se trataban de una manera no adecuada. Okay. Y por eso los adultos tenemos muchos problemas y traumas, uh -huh. porque no se nos fueron tratados Tiempo, muchos de ustedes podrán imaginarse así: ah, la pela era buena, pero cuánto dolor y cuánta marca o sea, emocional la, tenemos. ¿verdad? O sea, la, entonces, la pela no es efectiva, pero hay, no hay, hay, hay pelas que fueron importantes. Yo, Yo agradezco muchas sí, pelas sí. que me dieron a mí flaco. A sí. mí me enseñaban una, una, el el una samurai Te una la enseñan, te la ya tenido. Sí, respetar. pero hay muchos, muchas personas que están muy marcadas por la forma de abuso en que fueron eh, criados. Y eso es lo que están repitiendo con sus hijos. Y los niños de antes no son los niños de ahora. El de antes te quedaba okay, callado okay. y no te decía nada. El de ahora te va a decir, ven acá, ¿por qué tú me das? Es yo cierto. sé cuáles son mis derechos. Es cierto. O sea, tú no puedes darme. Es el, el niño de ahora. Claro. Sí, pero conoce más los derechos que los deberes. Yo quisiera. Exacto. Sí. Sí. Porque yo lo estoy dando. Esa, Exacto. Exacto. <risa> conoce más no, los mío he habla mucho eh, el eh, bebé mío eh, aquí dice ustedes <risa> los tigres siempre mandan su pregunta Existe es una cura de que el trastorno, me, me imagino que es mental. si, si para los trastornos? No, no, de aquí dice si te, si te hacen infiel. La pregunta no lo voy a hacer explícitamente como la dijeron. Bueno, ahí manejar. Déjame leerla, leer la leer. No, no, <risa> Si te hacen, no se puede. <risa> explícitamente, si te pegan. Oh. Eh, la idea es: ah, si tú tienes, si existe situación? una infidelidad, uh, o sea, hay un. Claro, claro, claro. Claro que ahí sí. Ahí es que tú tienes que ir a llorar No y... vayas a la cafetería <risa> o, o al, al colmado. Exacto. Al sí. un especialista te va a enseñar estrategias estrategias para tú afrontar wow. esas cosas que pasan en la vida diaria. Bueno, a la, a una de las cosas, la pregunta que teníamos es cómo puedo o las personas pueden mejorar su salud mental ¿De qué forma pueden tener una mejor salud mental? Lo primero es usted tener un proyecto de vida Saber qué, cuáles son sus habilidades Para qué usted está en esta vida Cuando usted se siente útil y productivo Usted va a ir mejorando su salud mental Amén. Otra cosa también es hacer ejercicio O hacer algo que te guste, baila Camina, corre, algo que te llene Un ejercicio que te llene, eso ayuda mucho A equilibrar ayuda? las hormonas Todo el mundo sí. promueve los ejercicios y poco lo hacemos No, no, sí. yo, yo bailo muchísimo yo, No hago. No, no, no, no, no, no, no, no esto, no eso, eso, eso Pero ese ejercicio sí, es, si, si no le ha funcionado. No, funciona no, no, no, bailar. Pero tú no sabes si <risa> mentalmente sí, aunque físicamente no. Claro, bailar. Eh, <risa> no funciona bien. <risa> Me pasa <risa> y eso pasa a menudo. O sea, que no funciona. ¿verdad? Eso, o sea, Están hablando de, de, de, de las cosas que tiene que hacer un, un ser humano para tener una una mejor vida, El eh, mejor estado de mente. De Mira, salud. otra cosa que yo creo que uh -huh. se puede hacer. Aprenda a poner límites. Cuando usted no quiera hacer algo, diga que no. Porque a veces hacemos las cosas por el sí, que dirán pa, y por el otro. Pa, y eso okay. nos genera en nosotros una incomodidad. Tú no eres feliz. Entonces, aprender, aprender a ponerle límites, y más nosotros los adultos. Es que no me interesa hacer eso. En este momento no estoy interesado. No quiero. No quiero salir porque no voy a salir porque mis amigos Pero quieran. ¿cómo luchar con eso? Porque hay personas que en ciertos momentos quieren decir no. Pero no sé si la presión Mira. social a la otra persona, lo, lo que sé yo, lo lleva a que, bueno, tal vez ahorita, está bien, sí. Bueno, pues lo primero que tú tienes que trabajar es tu autoestima. O, porque cuando tú tienes eh. una, una autoestima equilibrada, tú vas a saber qué es bueno para ti y qué no. Y tú vas a saber de qué manera decirle a la otra persona, sin que esa persona se incomode, que no quieres, en ese momento no te sientes eh, preparado para hacer esa... Con o sea, su eh. altura, con su altura. Claro. ¿no? También. Sin ofender. Okay. También okay. es el caso que hay personas están pendientes más en lo que dirá la gente, lo que dirá el otro Eso, eso y, tal no, es un y problema no se mental. sienten no, no se sienten a gusto, pero las otras personas sí. ¿Qué usted le tiene ah, para decir a, a otro? Es un problema mental también. Una Mira, persona eh, genera, muy pendiente a los a los sí, demás. Sí, eso genera mucho y eso tiene mucho que ver también con quién soy yo. O sea, cuando usted se conoce, usted sabe lo que usted quiere, se le va a facilitar a usted decir, espérate, yo no puedo hacer eso porque la gente quiera, porque eso no es lo que yo quiero. Entonces fomentar en nosotros la habilidad de la de, de ser autónomo, pero autónomo en el sentido de que yo soy capaz de poder llevar mi vida y de vivir lo que yo quiero vivir. Y aprender a decirle que no a la gente no es tan fácil, pero es algo sano. Usted no tiene que siempre decir que sí. A ver si estoy equivocado, a ver si estoy equivocado. Con Esto con las redes sociales, celular, hay personas. A ver, a ver, yo a, vez, a veces pienso que una persona que pone en su estado 37 imágenes para que la, los demás la vean. Yo creo como que hay que trabajar un poquito esa cabeza o no. Bueno, eso es Todo algo eso es, en su estado, pone 37 imágenes y eso no sé. No <ríe> un, un, pro <Joe> un problemón. yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Que eh, me ha corregido eso Y que, que tú, nadie tiene que saber cómo tú estás Si no sí. me ponga esa, me llama directo Un saludo a Nilsson eh, <risa> Mira, y, y esa lloradera Aquí, ah, pero tú pero que todo Aquí depende. cambiando la goma del vehículo pero todo la, la gente a A veces su sentimiento yo, a través de eso Yo creo que las redes sociales Han venido a sustituir mucho la, lo que es la parte social De nosotros Porque antes tú ibas donde un amigo le decías Mira me siento mal ahora lo pongo en una red va a ver cuánta gente me habla o cuántos likes me dan eh, Eso hay que saber cómo manejarlo O sea hay gustos Hay gente que le gustan mucho las fotos. Yo soy enferma con las fotos uh -huh. y a mí me encantan mis fotos Pero también todo en exceso es Ah, pero usted sube 30. Gracias. <risa> Gracias a Marlin, De verdad tenemos que cuidar nuestra salud mental. Y como Carla Martes es, es posible que Marlin vuelva de nosotros a traer otro tipo de temas sí, muy sí, interesantes. Así volver. que cuide su salud mental. la más uno tiene que, que cuidar claro. claro. claro. claro. la física. Gracias. Marlin, ¿cómo hay personas que, que pueden eh, tratar de contactarte a ti a través de cualquier consulta o algo? Así? Bueno, yo no estoy Las en redes. consulta privada, pero en mm. mis redes están Marlin, Fayán Paulino. Pueden contactarme en Facebook. Y en Instagram, Marlin Fabián. recuerde que ¿No eh, consulta privada? Sí. <risa> no, no, no, todavía. No, no, Señores, no vámonos contra. al bombe y venimos, vamos a finalizar ya no, la última etapa del programa con la pregunta del día. Vamos a ver si Luis eh, Villalona escucha aquí la pregunta del día. ¿De qué político usted está cansado? ¿De qué político usted recomienda que se, que se retire? Ay, yo, <risa> una vez, una vez. <risa> no, recuérdense que eh, yo tengo que dar mi promo aquí. Sí, ah, recuérdense que Marlin va a ser regido, eh, ah. candidata a sí, eh. sí, sí Claro, sí. por Alianza País, por así alianza que cuento país, con todos ustedes profesora, claro. regidora todos votamos, presidenta, ¿todo presidenta? votamos. vámonos carbón, per... y de que terminamos con la pregunta del día ¿cuál ¿Qué? político usted entiende que debería retirarse? así que las personas en el whatsapp pueden decirnos vamos allá